¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo diseñar un banco con patas o soportes tipo diseño generativo. Primero me voy a ir a Create Form. Voy a crear un box que va a ser el asiento de mi banquito. Ya que está del tamaño que yo quiero, voy a subirlo un poco para poder tener espacio para las patas listo voy a trabajar un poco en la forma del asiento para que se vea o se sienta más cómodo el diseño listo con esto terminamos el asiento ahora Voy a crear un nuevo sketch sobre la parte de top. Voy a crear un rectángulo. Un rectángulo de centro. Y este rectángulo va a ser mi referencia para las patas. Este rectángulo que tengo aquí abajo va a ser la referencia para comenzar a anclar las patas principales. Para ello voy a crear un nuevo sketch, voy a seleccionar cualquiera de estos planos, da lo mismo porque tengo, debo de tener activado 3D Sketch. Voy a comenzar en una de las esquinas de la parte inferior de mi asiento, doy un clic, lo veo desde una vista en particular, front o right, y voy a anclar hacia el otro lado. Voy a repetir lo mismo para las cuatro patas, primero doy un clic arriba... Me voy a una vista frontal o lateral, doy clic al centro y luego anclo hacia abajo. Una vez que termino las cuatro patas voy a comenzar a editar cada uno de estos puntos para dejarlos en una posición deseada. Para ello simplemente hay que dar clic en cualquiera de estos puntos centrales y tecla M de Move. Voy a verlo desde la vista superior. Listo, el siguiente paso es comenzar con el diseño de los soportes, esto se hará de forma manual con tecla L para poner una línea o Create Line y vamos a comenzar a anclar todas estas patas con la forma que nosotros deseemos. Voy a dar clic en una línea y voy a unir hacia otra línea, recuerden hay que estar rotando la pantalla para que el programa detecte que estamos trabajando en sketches en tercera dimensión de otra manera se los pondría rectos como aquí también puede mover con la tecla M puntos centrales, puntos que no están anclados y a partir de ese punto que queda libre, seguir construyendo nuestras líneas. Una vez que estén satisfechos con el resultado, den Finish Sketch. Ahora, dentro del menú de Create, aún dentro de Form, van a seleccionar Pipe. Van a seleccionar solo una línea para ver el espesor que tienen. Si ustedes están de acuerdo con el espesor de esa pata, pueden comenzar a dar clic en todas las líneas. El programa por default les deja las líneas hechas con cubos. Pueden ustedes modificarlo desde Display Mode y poner Smooth Display. El siguiente paso... Es seleccionar el nivel de tolerancia, es el nivel de cómo están unidas Voy a subir mucho la tolerancia para que vean cómo empieza a unir cada vez más los objetos Hasta llegar a un punto en que les une todo Si lo dejan con la mínima tolerancia les dejará tal cual como ustedes dibujaron los sketches siguiente, La siguiente opción es End Types Aquí pueden seleccionar si quieren que los deje abiertas las terminales O si quieren que las deje cerradas Yo lo voy a poner cerradas el último punto es la cantidad de segmentos en los que está dividida cada uno de los pipes. Mientras más segmentos, más control tienen, pero es más complicado realizar una forma. Yo le voy a poner el mínimo de segmentos. Voy a darle OK. Ya está mi forma y ahora lo que tengo que hacer es ver que no esté pegando ningún pipe entre ellos. Si está pegando puede causar un error a la hora de terminar. De igual manera, como estamos trabajando en Form, tenemos la capacidad de modificar todo a nuestro antojo. Cuando ya estén satisfechos con el resultado, denle Finish Form. Y con esto ya terminaron su modelo, su banquito con soportes tipo diseño generativo. Lo último que faltaría es ir a renderizar.